A presentarles a nuestra primera invitada del programa de hoy, la vamos a recibir con un fuerte aplauso a María José Rubio, Nanclares, bien que bien, es José. la directora de operaciones de Endeavor Cuyo. Bienvenida María José, ¿cómo estás? Gracias bien. por venir. Muchas gracias por invitarme. No, Un gusto gracias. recibirte y, y darles a conocer una vez más este evento tan bonito eh, que abre tantas puertas ¿no? para todos los emprendedores y personas que quieran ir a aprender un poquito más aquí en Mendoza. Se trata de la experiencia Endeavor. ¿Cómo es este evento? Para explicarles un poquito a quienes nunca lo han escuchado mencionar. Bien, primero les voy a contar qué hace la Fundación Endeavor Dale. para contextualizar. Endeavor promociona la cultura emprendedora, es la red uh -huh. mundial más grande de, de emprendedores de alto impacto. Uh -huh. Nosotros buscamos emprendedores y apoyamos emprendedores que se animen a pensar en grande. Uh -huh. ¿Cómo? les brindamos apoyo estratégico y enfocado y Ajá. apoyo masivo. Bien. El apoyo estratégico y enfocado son programas que brindamos para emprendedores de la región de Cuyo y de okay. la Argentina, Ajá. puntualmente Cuyo es la que está eh, a nuestro cargo y aparte el apoyo enfocado que es a través de estos eventos masivos de, de inspiración, capacitación, networking en donde mostramos un poco esta, esta cultura emprendedora e inspiramos a las personas a que se animen a emprender eh, porque creemos desde Endeavor que es la fuente de, de desarrollo de nuestras comunidades y nos países, lo que genera riqueza, empleo y, y mejores condiciones para todos los que estamos en, en la Argentina, que es el país que estamos nosotros. Seguramente. <tose> o sea, que funciona todo el año, pero una vez al año convocan a todos a que puedan formar parte y conocer un poquito más de, del trabajo que hacen, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que hacemos es llevar esta cultura emprendedora, a, en, en este año es Mendoza, en la región de Cuyo, uh -huh. y traemos... Todo lo que hacemos es Endeavor, pero abierto para cualquier persona que tenga una idea de negocio, que Buenísimo. quiera emprender, que quiera saber qué es emprender, porque digamos que tampoco Ajá. estamos tan instruidos en, claro, en lo que es emprender. Creemos que quizás se nace emprendedor uh -huh. y no, hay un montón de, de instituciones y de herramientas para aprender a emprender. Uh -huh. Perfecto. No hay limitaciones a nivel proyecto ni edades para participar. Eso me parece que está bueno aclararlo por si hay alguien del otro lado interesado. No, no, de hecho, eh, este año nos enfocamos... A que vaya mucho público joven, últimos años uh -huh. de secundario, primeros años de universidades, porque realmente creemos que ellos son los que pueden adquirir esas herramientas y, y animarse a emprender y, y recibir la ayuda que, que se necesita para hacerlo. Digamos que el camino del emprendedor no es fácil, eh, pero es posible, entonces uh -huh. eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Y en qué consiste? ¿Son charlas, talleres? digo ¿Hay una grilla de actividades? Sí, el evento uh -huh. dura todo el día, es una jornada completa Bien. desde las... 9.30, a las 8.30 empiezan las acreditaciones hasta las 19.30 que termina Ajá. una networking party uh -huh. hay inspiración durante la mañana hay espacios de, de charlas inspiradoras que les llamamos nosotros que son uh -huh. emprendedores o referentes de nuestro ecosistema que cuentan sus historias uh -huh. para inspirar a otros a eh, que se animen a pensar en grande. Esas historias son cinco. Tenemos a Mario Pergolini, que abre uh -huh. el primer emprendedor endeor de la Argentina. Ah, uh -huh. eh, y es inversor en tecnología, es emprendedor de, sí, en claro. la innovación hace muchos años. Eh, después tenemos a Pamela, que es CTO y founder de Nubimetrix, Es la empresa de Big Data más grande de la Argentina uh -huh. y ella es de un pueblo de Jujuy. Eh, después tenemos un panel de cuatro jóvenes emprendedores eh, de, de Cuyo, de la región de Cuyo, que está Marcos Bruno, que es un referente. Sí, claro, un genio, lo hemos tenido acá, Que mal. ha venido sí, y el año pasado también vino sí, a representar sí, Le claro, mandamos un saludo. Eh, va a estar Paz Álvarez, que es una emprendedora de San Rafael uh -huh. que tiene una startup de biotecnología. Sí. Eh, y recibió una inversión a su corta edad, a los 26 años Recibió una inversión de 200 mil dólares de Gridex uh -huh. Que es uno de los fondos referentes de biotecnología Va a estar Juli Porta uh -huh. eh, Y va a estar Franco Terenti Que uh -huh. es un emprendedor de San Juan que hoy está en Startup Chile, ahora creo que está en España y va a venir mañana para, para el cóctel. Y después sigue Sabri Castelli de Mujer Financiera, Ajá. CEO y founder de Mujer Financiera, de Mujer Financiera y cierra Santiago Maratea con eh, la... la... Lo que él quiere crear que es eh, D, D la ONG más grande del mundo. Uh -huh. eh, y después. Está en hay un... auge hoy por hoy, Santi Maratías, muy sí, bueno que hayan que podido traerlo. Debe ser muy rico, digo, escucharlo en persona. Estamos tan acostumbrados a verlo en historias de Instagram que capaz que él contándolo cara a cara debe sí, ser distinto. muy bonito, muy interesante escucharlo. Sí, y bueno muestra un poco esto que nosotros queremos, eh, si bien no es empresario o emprendedor, uh -huh. muestra lo que queremos mostrar de que si existe cualquier manera de pensar en grande, de generar impacto en las comunidades en las que somos parte, si nos lo proponemos y si generamos, digamos, un, un camino para hacerlo. Así que estamos súper felices, por supuesto, de que, de que nos dijo que sí a venir. Y después hay un receso de almuerzo y a las 14.30 volvemos al escenario principal del Teatro Plaza de Godoy Cruz, con tres talleres. Uh -huh. El primero es de la Manager de Santiago Maratea, que ah, va a hablar de estrategias con influencers. Bueno, eh, que es bueno porque para todos los emprendedores que utilizan el Instagram como, como, como lugar para promocionar sí. sus marcas, bueno, habla un poco de eso. Después va a estar eh, una de Legales con Fernando Pérez Walde. Uh -huh. Y después hay uno de um, Lemon Cash, que es eh, producto, digamos, la creación de producto, con Vicky Guareschi, que es su product leader que viene desde Buenos Aires. Y después nos mudamos a la plaza uh -huh. del, del teatro. No va a estar la plaza, sino que va a haber una carpa claro, en donde ¿no? van a haber 15 mentorías o consultorios sobre diferentes temas. Uh -huh. Bueno, che, quiero saber usar LinkedIn. Voy a, a bien, la mesa de, de LinkedIn para, para que, que me enseñen una problemática no específica. En tu emprendimiento Exacto. vas y te sacas las dudas. Exactamente. Y todo esto finaliza. A las 18 empezamos con DJ y, y, y cervecitas y algo ah, para bien. tomar. Para relajar, Una muy bien. fiesta. Hay festejito como y, para ah, charlar, ah, claro, <risa> y para poder charlar. Claro. Y para poder charlar. Bueno, nosotros buscamos que hayan conexiones de valor. Entonces uh -huh. es el momento en donde todo este contenido... Tenés la posibilidad de hablar con todas las personas que por te supuesto. fueron ayudando durante es esas jornadas. Crear nexos, Exacto. conocer personas que están eh, en la misma que vos, me parece que es súper enriquecedor, ¿no? Te nutrís muchísimo de ese intercambio de otras experiencias, consejos, es necesario, herramientas. Exacto, te ayuda a crecer. ¿Y notas, María José, que hay un incremento en el interés, por ejemplo, en los jóvenes que recién mencionabas con las distintas ediciones que se van sumando? ¿Se animan más a emprender? Sí. Sí, y yo creo que tienen eh, menos menos temor al fracaso, digamos. Mirá. Ajá. Muy o sea, es bien. peor no intentarlo que, que intentarlo y que me vaya mal. O sea, prefieren uh -huh. equivocarse rápido rápido y barato uh -huh. <ríe> Muy bien. Eh, que estar mucho tiempo eh, haciendo algo que no les guste. Eh, y creo fundamental que, esta, que estas personas como Marcos, como Paz, como Juli, eh, son esenciales para que los jóvenes vean que ellos hace menos de cinco años estaban en el mismo lugar uh -huh. y, y se animaron, están a un mail de distancia. Hoy la tecnología nos permite... Estar rápidamente en contacto con quien queramos estar uh -huh. y que nos brinde 15 minutos para, para mentorearnos, para inspirarnos, para contarnos. Ah, entonces, eso es lo que venimos a traer, un poco derribar creencias que teníamos antes. Nos, en, en mi generación, no, en el colegio nadie te decía que existía la forma de emprender. Uh -huh. Totalmente. Eh, te, te preparabas más para ser líder de una compañía que para crear la propia, entonces... Uh -huh. Es verdad. Eh, eso es lo que buscamos, que, que todos se animen, si tienen una idea eh, innovadora, que la pongan en marcha. Excelente, una oportunidad para no dejarla pasar entonces esta experiencia Endeavor 2022. Me gustaría que nos cuentes María José, cómo pueden hacer para anotarse, dónde pueden adquirir su, su cupo, su pase para uh -huh. ir al evento. Bien, eh, en nuestras redes, arroba es nuestro Instagram, se uh -huh. escribe Endeavor con Perfecto. B corto. Eh, Endeavor Cuyo Y bueno En la página de Endeavor Argentina eh, Pueden acceder al link de Eventbrite Y están todas las entradas en venta Hasta mañana al mediodía Perfecto Me imagino que ya deben quedar poquitas así Muy que poquitas Se tienen que apurar Muy, muy poquitas eh, Por eso vamos a cortar la venta de entradas Mañana al mediodía Bien. Porque ya casi no quedan disponibles eh, y bueno, el evento empieza a las 8.30. Sugerimos a todos los que van a ir que vayan temprano, uh -huh. eh, porque bueno, se espera bastante gente, ya tenemos mucha gente que, que ha confiado en lo que vamos a hacer, así que, que vayan temprano para que consigan su lugar. Claro, rápido. no perderse nada. Seguro. Y no perderse de nada. Excelente. Y sabes que nosotros vamos a tener cinco entradas, cinco pases para que ustedes puedan formar parte de esta experiencia tan bonita. Así que todos los que escriban ya la palabra endeavor, endeavor así, en nuestro WhatsApp con sus datos, van a estar... Participando por entradas para ir a este evento, así que todo el mundo anotarse en el 2616 577777 eh, y al término del programa la producción se va a estar comunicando con los ganadores que sal, salgan sorteados. María José, muchísimas gracias, gracias por acercarnos toda esta información y que sea con todos los éxitos. La que le muy bien. Mejor. Muchas gracias. Los espero en la tarde, pero por supuesto. Vamos vamos una apenas salimos del programa nos vamos claro para, sí. para allá. Gracias. Gracias, gracias. Un placer. Un placer.